El impresionante desarrollo que el conocimiento y la tecnología en torno a la genética han alcanzado durante las últimas décadas ha vuelto a abrir el debate y la reflexión sobre una cuestión ya clásica en las ciencias, acerca de si todo lo técnicamente posible es éticamente factible. Y es que, particularmente, a partir de la formulación durante la década de los 90 del siglo pasado del proyecto Genoma Humano, se vuelve a deliberar sobre las implicancias que sus resultados puedan tener sobre la constitución de una vida auténticamente humana y las generaciones futuras. Sobre las implicancias en el desarrollo del conocimiento, la sociedad y las tecnologías para estudiar y manipular la genética, conversó con la biblioteca del Congreso Nacional Miguel Pita, doctor en genética y biología celular, quien ha desarrollado su carrera como investigador y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte clases de evolución y genética. Es autor de numerosas publicaciones científicas y su campo de investigación abarca desde la citogénica hasta la etología, colaborando habitualmente con universidades de Estados Unidos, Chile o Australia en distintos proyectos científicos y educativos. Es asimismo autor de El ADN Dictador, libro donde se introduce en la mente de Ale, un ser humano cualquiera, durante un día de su vida, para dar a conocer hasta qué punto la genética nos marca la existencia y comprender cómo funciona realmente. Es un debate muy interesante el saber hasta qué punto eh, los aspectos de nuestra vida están condicionados por nuestra genética. La respuesta más rápida que se puede dar es que nuestra historia no está escrita en nuestra genética, pero lo que sí sabemos cada vez mejor es que sí que hay determinados aspectos de, de lo que va a ser nuestra vida que sí están condicionados, no escritos, no escritos firmemente, pero condicionados en nuestra genética. Es decir, nuestro ADN, en el fondo, es un, un manual de instrucciones con el que se acaba construyendo nuestro cuerpo y con el que nuestro cuerpo va cambiando la lectura del ADN nuestro cuerpo va sufriendo modificaciones entonces eh... Con ese ADN se construye nuestro cuerpo, se construye nuestro cerebro y, y, y de alguna manera también condiciona algunas de nuestras decisiones y desde luego eh, puede ocurrir que en ese ADN esté escrito que nosotros padeceremos una determinada enfermedad en un determinado momento y ahí sí estaría condicionando nuestra vida o puede estar escrito que seamos más susceptibles a, a padecer una determinada enfermedad. Entonces, bueno, el ADN eh, condiciona nuestra vida eh, en, en, en un grado en el que quizá hace unos años no estábamos acostumbrados a asumir y hoy sabemos que desde luego nuestro destino no está escrito porque cada día el azar determina muchas de las cosas que nos acaban ocurriendo pero en nuestra genética hay bastante información que, que en cada instante de nuestra vida no, nos, está, nos está afectando. Es un tema interesantísimo el de la edición genética. Eh, la edición genética lo que permite es reemplazar parte del ADN por un ADN distinto. Es decir, si hubiese un gen que no está haciendo bien su trabajo, esto va entre comillas, pero no está haciendo bien su trabajo. Digamos, si hubiese un gen, por ejemplo, que causa que tengamos una determinada enfermedad con la edición genómica podríamos reemplazar esa versión de ese gen y poner una versión correcta, una versión que hace que no tengamos la enfermedad. Hoy en día es eh, la herramienta genética más eh, impactante y, que, y yo creo que más determinante va a ser en el, en el futuro, más influyente en el, en el futuro de la humanidad. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer la edición genética? Bueno, la edición genética no puede reemplazar ese gen que está funcionando mal en un adulto. La edición genética se puede aplicar en un embrión que van a hacer. Es decir, no se pueden reemplazar todas las copias de un gen en nuestro cuerpo que no estén operando de la forma correcta. Entonces, eh, la edición genética tiene una aplicación limitada. Y qué, ¿Cuál es esa aplicación? Esa aplicación es para futuros nacimientos. ¿Qué significa esto? Que con las herramientas que tenemos hoy en día podríamos, eh, en un embrión que va a dar lugar a un individuo, observar si existe algún fallo genético y con estas herramientas subsanarlo, reemplazarlo y hacer que ese embrión naciese sano. Esto se ha hecho eh, experimentalmente y se han trabajado, por ejemplo, con embriones que iban a dar lugar a, a muerte súbita, si hubiesen llegado a término. Se ha reemplazado el gen que no habría funcionado bien por una copia sana y el individuo que habría nacido no habría tenido entonces, o no habría padecido la muerte súbita. Y, y lo digo de forma condicional porque esos embriones no han dado lugar a nacimientos. ¿Por qué? Porque no está permitido, no hay legislación que permite que eso se haga. Es decir, estamos en un punto en el que no podemos aplicar en, en, en ningún país las herramientas de edición genética para dar lugar a individuos modificados genéticamente, a individuos que nazcan con esas modificaciones genéticas. Y es muy importante, yo creo, que la sociedad sea consciente de que estamos en ese punto para que pueda exigir a, a sus legisladores que estén al mismo ritmo, trabajando al mismo ritmo al que está trabajando la ciencia, que decidamos en conjunto los distintos eh, parlamentos de los distintos países si queremos que esas herramientas se acaben aplicando o no se acaben aplicando. Eh, esas herramientas abren un montón de, de puertas que pueden ser interesantes, pero podrían abrir otras puertas que, que puedan no ser interesantes y la ciudadanía eh, yo creo que tiene que opinar y tiene que decidir y para eso tiene que saber que esto es una opción tecnológica hoy en día, la edición genética. El límite de la ingeniería genética, centrándonos concretamente en, en esta edición genética, que son las herramientas más, más impactantes, como la famosa, en el mundo científico, CRISPR, el límite el es mm, reemplazar uno o muy pocos genes que estén eh, funcionando inadecuadamente y solo en embriones. Es decir, no vale, como, como comentaba, para solucionar un problema genético que tenga un adulto. Es decir, no se pueden reemplazar los genes averiados en los 40 billones eh, de células que tiene nuestro cuerpo. No se puede reemplazar uno a uno, sino solo se puede hacer en un embrión, que es una, dos, cuatro células. Y no se pueden reemplazar muchos genes a la vez. Es decir, se puede hacer en embriones y reemplazando pocos genes. ¿Qué quiere decir esto? que solo sirven para modificaciones genéticas que eh, estén explicadas por un solo gen. Eh, por ejemplo, la, algunos casos de muerte súbita, que es el ejemplo que se aplicó en agosto del año pasado, los provoca una alteración en un solo gen. Eso se puede reemplazar. Pero hay muchas otras enfermedades y muchos otros rasgos que están determinados por 10, por 100 o por varios centenares de genes trabajando simultáneamente entonces ahí la edición genética no puede trabajar, por ejemplo si quisiésemos pensar en vez en el aspecto clínico eh, en un aspecto más ya rozando la ciencia ficción, si quisiésemos imaginarnos si con edición genética podríamos hacer que los individuos naciesen con una estatura mayor o con una estatura menor tendríamos que darnos cuenta de que es, esa es imposible, a día de hoy existe eh, una grandísima limitación para eso y probablemente esa limitación va a perdurar en el tiempo. No me atrevo a decir que nunca se vaya a poder hacer porque porque a veces la ciencia corre más deprisa que la imaginación pero eh, la estatura no se podrá modificar porque la estatura de los individuos está explicada en gran parte genéticamente por muchas decenas de genes, luego no se podría eh, reemplazar la variante de muchos genes por esta limitación técnica y además, por supuesto, está explicada también por razones ambientales, es decir, bueno, la genética pone una parte, nos hace proclives a ser de mayor estatura o de menor estatura, pero luego el ambiente, eh, nuestra salud, nuestra alimentación, termina de determinarlo. Pero bueno, en cuanto al aspecto genético, eh, hoy en día habría claramente limitaciones y las va a haber por mucho tiempo, no sé si siempre para hacer modificaciones genéticas que impliquen a muchos genes simultáneamente. Es decir, podremos hacer modificaciones genéticas de uno o de pocos genes, pero de cientos simultáneamente no. Y yo creo que esa es la, la gran limitación que, que nos marca a día de hoy esta técnica de la edición genética como la más representativa de la edición genética. En cuanto a si se debe o no aplicar bueno, yo creo que esa es una decisión que, que no me corresponde a mí tomar, me corresponde tomarla a la ciudadanía. La ciudadanía eh, debe elegir si queremos que se apliquen estas herramientas o no. Estoy casi seguro de que habrá consenso en la idea de que se apliquen para que los individuos nazcan sanos, para evitar que los individuos nazcan con enfermedades, porque es, eh, estas herramientas nos estarían permitiendo revertir una situación muy dura que es una carga genética para toda la vida entonces seguramente habrá consenso en que en pocos años estas herramientas se apliquen para que los nuevos nacimientos eh, se, no, no sufran de enfermedades o de cargas genéticas, se analice si las tienen y si se pueden eh, evitar, se eviten pero, eh, claro, son las mismas herramientas que permitirían hacer algunas modificaciones, muy simples, pero hacer algunas modificaciones a la carta. Y yo creo que, eh, probablemente, ese aspecto es el que va a generar más debate. Probablemente ese aspecto es el que, eh, no el clínico, sino el de las modificaciones a la carta, va a encontrar más confrontación. Y, y yo creo que es lógico la es un debate muy serio, muy muy serio, que tiene muchísimas implicaciones. Como digo, eh, yo creo que no importa tanto cuál pueda ser mi opinión, sino eh, la de un científico debe ser, la postura debe ser informar, divulgar y explicar a la sociedad en qué punto estamos para que sea la opinión del conjunto de la sociedad la que decida qué hay que hacer con estas herramientas, más que, eh, más que dejarlo en manos de un conjunto pequeño de, de científicos que tomen las decisiones. Las terapias génicas, respondiendo en general y sin entrar en, en detalles muy concretos, eh, yo creo que tienen un nivel de seguridad alto, pero hay que entender una cosa y es que todos los tratamientos cuando son novedosos tienen una parte de descontrol, es decir, los estamos aplicando con un cierto riesgo en sus primeras etapas. ¿Por qué? Pues porque no conocemos muy bien los efectos. La única manera de conocer los efectos es aplicarlos. Es decir, las terapias génicas, yo creo que van a solucionar muchísimos problemas, van a ser una grandísima herramienta, pero no deben caer en el espacio de la crítica del desconocimiento. Es decir, que, que no sepamos manejarlas todavía a la perfección todas ellas, que algunas de ellas se estén desarrollando, no quiere decir que no sean o no vayan a ser eficientes. Quiere decir que, como en todas las etapas de la medicina, necesitan conocerse mejor sus implicaciones. Ha habido muchos eventos en, en la historia de la medicina de eh, remedios que al final han tenido que ser matizados o que tenían un efecto secundario inesperado porque, porque así, es, así es la ciencia aplicada. La ciencia aplicada implica, implica ciertos, ciertos riesgos, pero así avanza también. Entonces, bueno, yo creo que no debemos dejar en manos de la crítica pública algo tan serio como las herramientas que nos pueden ofrecer las terapias genéticas. Es una de las razones por las que creo que la ciudadanía debe estar bien informada y por la que creo que es importante tomar decisiones cuanto antes. No digo que haya urgencia, no quiero, no quiero generar miedo, pero uf, hay, una, hay una cosa que es real y es que eh, no podemos evitar, como se dice comúnmente, poner puertas al campo. Es decir, cuando los cambios se están dando, hay que asumir que se están uh -huh. dando. Cuando la sociedad está avanzando en, en alguna dirección, de alguna forma que no controlamos, no podemos mirar a otro lado. La edición genética como técnica es una realidad, su aplicación todavía no, pero lo va a ser. Y yo creo que hay que anticiparse... A, a regularla y a legislarla por las implicaciones que tiene, pero también para evitar que al final sea una herramienta que solo, a la que solo puede acceder una parte de la población. Si va a ser un hecho tengamos muy claro qué queremos que ocurra con ese hecho, tengamos muy claro cómo queremos que ocurra eh, para que no sea solo una parte de la población la que al final acaba accediendo. Es decir, hay, hay algo muy evidente el, se entiende muy bien con, con ejemplos de fuera del contexto de la ciencia. Por ejemplo, si pongo un ejemplo del de conflicto que hay en muchos países, y es el caso de, de Chile y es el caso de España, entre el, el servicio de taxis y el servicio de taxis de empresas como, como Uber o Cabify. Eh, Al final, ¿qué pasa? ¿Se puede evitar realmente que haya Uber y que haya Cabify? Es muy difícil. Lo lógico cuando ocurren esas cosas es enfrentar el problema y legislar adecuadamente porque al final no eres capaz de, de evitar que la gente se comunique a través de las redes sociales y consiga lo que quiere. No se puede poner, como digo, puertas al campo. ¿Qué pasa con la adicción genética? Creo que lo mejor es eh, tener claro que es muy probable que ocurra y tener claro cómo queremos que ocurra y anticiparnos al problema si realmente hacemos como que no existe y acaba existiendo en otros lugares al final efectivamente podemos generar esa brecha social, podemos hacer que si en un determinado país mmm, se ignora la gente que tiene recursos para ir a otro país eh, acceda a ello ¿por qué? pues porque tiene esos recursos y se puede permitir eh, acceder y desplazarse y conseguirlo ¿qué significa esto? que cuando uno legisla tiene que tener presente que está ocurriendo en, en un entorno global, porque vivimos en un mundo global. Y esto es un problema muy, muy importante al que yo creo que se van a enfrentar todos los países. Es decir, eh, son decisiones que es mejor tomarlas en consenso con todos los países o intentar que todos los países piensen de la misma manera, o por lo menos tomar decisiones a nivel país que estén muy atentas a lo que está ocurriendo en, en los países de alrededor. Y una de las razones por las que... Yo trato de, de exponer cuál es la situación actual de la investigación a cuanta más gente mejor, no es sólo para que puedan exigir a sus, a sus legisladores que lo hagan, que legislen, sino también para que a través de esa legislación no se generen injusticias sociales, que sin duda es un riesgo, es un riesgo que, que está ahí y que, y que sería, pues sería una, una consecuencia desde mi punto de vista personal lamentable, por supuesto. Es, es un tema muy interesante y son unos resultados que seguramente se hayan hecho de forma muy rigurosa pero que cuando se comentan fuera del contexto científico resultan engañosos la realidad sobre este caso es que hay un gen, este gen de 4 que tiene distintas posibles variantes y unos individuos por sus variantes ...tienen una menor aversión al riesgo... ...y otros individuos por sus variantes genéticas... ...tienen una mayor aversión a, al riesgo. Y esto eh, se ha comprobado... ...y, y parecen unos resultados bastante, bastante sólidos. ¿Qué quiere decir tener una mayor aversión al riesgo? Si yo tengo la variante genética que tiene mayor aversión al riesgo... ...puedo mm, practicar exactamente el mismo tipo de vida... ...que alguien que tiene la variante genética opuesta... ...simplemente voy a tener una determinada inclinación... ...es decir, esta genética no es completamente determinante... ...ni determinista... ...simplemente está haciendo que eh, si yo tengo mayor aversión al riesgo... ...quizá disfrute menos si hago un salto en paracaídas... ...que otra persona que tenga otra variante genética... ...pero yo puedo saltar también en paracaídas... ...pero quizá me resulte menos atractivo... ...pero a lo mejor por circunstancias de mi vida... ...lo acabo haciendo... Con respecto a la posición política, eh, sí que se ha visto que determinadas variantes genéticas hacen que haya gente que tenga ese comportamiento que parece, eh, dicho de forma a lo mejor eh, común o vulgar, más lanzado, más echado para adelante y otros menos. De ahí a que los más echados para adelante sean liberales y los menos conservadores, hay un trecho muy grande porque al final el voto político lo va a, de a decidir Infinitud de factores, muchos de los cuales nada tienen que ver con nuestra biología, tienen que ver con lo que nos ocurre en la vida, con nuestro trabajo, con, con nuestra familia, con la educación que hemos recibido. Y si la genética pone un poco, ¿cuánto va a ser? Muy poquito, muy poquito. ¿Hay realmente una probabilidad incluso de que esas personas más avezadas sean más liberales? Bueno, yo creo que es una visión muy, muy reduccionista y que intenta tener un impacto muy grande. El artículo intenta busca el éxito, ese trabajo busca llamar la atención, pero ¿la realidad cuál es? La realidad es que nuestra genética sí que nos puede hacer un poco más proclives a actitudes temerarias o menos. Eso sí lo puede hacer. Pero luego va a haber muchas otras cosas que van a determinar cómo nos comportemos y muchas más que van a determinar lo que votemos. Y yo creo que eso sería el reflejo real del trabajo y decir que eso está muy, asociado muy directamente con ser más liberal o más conservador, creo que es ver las cosas con, con muy poco rigor. El asunto de la base genética de las habilidades cognitivas o de lo que vulgarmente conocemos como inteligencia es un, es un tema interesante porque sí que es verdad que se ha comprobado que esas habilidades cognitivas están, de nuevo, parcialmente determinadas por nuestra genética. Pero, ¿qué es lo que me parece más interesante a mí? Independientemente de que esto sea verdad, es decir, uno es parcialmente lo inteligente que le ha dado su ADN. Es, es, es impactante, pero es verdad. Pero solo es parcialmente, es decir, la educación hace mucho más. Una persona con la genética más inteligente posible, si no tiene ningún medio en su vida, no lo va a poder desarrollar. Esto es, es así de claro. ¿En qué se traduce esto? En que yo creo que a este tipo de resultados, por lo menos en el estado en el que está, hasta que no se sepa mucho más, no habría que, que darles una trascendencia social y cuando se sepa más probablemente lo que veamos es que eh, dando las mismas oportunidades a todo el mundo todo el mundo alcanza cotas muy parecidas aunque haya fluctuaciones no creo que vaya a tener nunca sentido el, el segregar para enviar a, unos, a un tipo de educación o otra la gente en función de su biología no es eso lo que nos está enseñando la biología la biología aunque nos esté diciendo que hay sutiles diferencias lo que realmente nos confirma es que hace mucho más el entorno que lo que dice la genética y que si tú a la gente le das oportunidades son capaces de desarrollar muchísimo su inteligencia porque al final el cerebro es, es plástico es muy, muy maleable y si tú lo nutres aunque, aunque tu genética fuese la menos adecuada si tú lo nutres él se alimenta y se desarrolla entonces yo creo que estos resultados, aunque son interesantes desde el punto de vista científico, no deben tener una trascendencia social. Creo que el impacto es, es pequeño y, de nuevo, eh, por el perfil de la noticia, se le está dando una repercusión que, con conocimientos científicos, sabemos que, que no es real. Es decir, sí, bueno, unos nacemos con unas habilidades y otros con otros. Bueno, no pasa nada. Es decir, es... el caso de los genios es, es muy, muy, muy particular, es, son casos menores. Es como decir, bueno, este, uno nace con un oído musical bueno o malo. ¿Y qué pasa? ¿Que la gente que nace con un oído musical malo nunca debería intentar aprender a tocar el piano o la guitarra? Si se, pro... si se lo proponen, la tocan bien. Ahora es cierto que el que tiene oído bueno le cuesta menos, pero... Pero el que tiene oído bueno y el que tiene oído malo, por naturaleza, el que tiene más habilidades, por naturaleza, los dos, el que tiene más y el que tiene menos, acaban, acaban tocando el instrumento. Entonces, yo creo que es exagerado utilizar este tipo de resultados para traducirlos a algún aspecto social, ni mucho menos legislativo. Para mí, sin duda, el, el debate es la edición genética. Esa es la discusión que, que vamos a enfrentar muy rápido, porque... Además eh, hay, hay eh, laboratorios que quizá representen a, a conjuntos más amplios, podríamos decir, hay países que están yendo muy muy deprisa en este, en este territorio y que no tienen intención de, de frenar. O por lo menos eso es, es lo que la sensación que tenemos. Eh, ...porque va a ser una herramienta muy trascendente en la sociedad... ...es decir, está avanzando muy rápido... ...y realmente va a cambiar mucho nuestras vidas si se aplica... ...la posibilidad de que eh, sepamos si un embrión va a tener una determinada enfermedad... ...y si la tiene se evite... ...es algo muy, muy, muy importante... ...para la vida de los padres y para la, la vida del hijo... ...y yo creo que eso, si, en el punto en el que está de desarrollo... Va, va a ser el, el debate al que nos vamos a enfrentar y esa va a ser la, la revolución genética. Dicho esto, luego cuando uno hace este tipo de predicciones resulta que no suele acertar. Ese es el que creo que va a ser el debate, pero luego las historias nos ha enseñado que de repente son cambios puntuales, surge una nueva tecnología y, y todo se transforma en, en, en una vía distinta que no era la que esperabas, pero si hay parsimonia si no hay un gran cambio, yo creo que ese va a ser el debate al que, al que nos vamos a enfrentar desde la perspectiva genética y social en los próximos años.